Este, esta oportunidad de ser una mentora es verdad, increíble. Empecé mi charla y le dije que es, yo estoy super inspirada por todos los proyectos, verdaderamente estar con un grupo de gente totalmente global, aportando sus, sus conocimientos de sus países. Yo creo que eso es verdaderamente lo que necesitamos para solucionar y empezar a re, reimaginar este tema de la democracia. Yo tengo también como un laboratorio de parte de mi consultoría y me dedico a estudiar estos procesos y hacer investigaciones y lanzar experimentos. Yo también estoy aprendiendo un montón de ellos y, y mirando cómo ellos están trabajando. Justo hay otros equipos que, que traen diferentes metodologías, muy interesante. Yo no creo que hay como, vamos a decir, una característica, un perfil para perfecto para, para solucionar esto, son la mezcla de la gente, esto es verdaderamente como, como estamos en el mundo, en nuestras comunidades, estamos todos mezclados y, y por eso también creo que es buenísimo que estos equipos sean tan diversos y increíblemente diversos. Hay legales, hay psicóloga, hay perfiles que no he visto en, en hackathons en el pasado. Solamente tenemos que mirar afuera en el bosque o algo así para ver toda la diversidad requerido para mantener ese sistema. Y, y pues para la de democracia necesitamos diversidad. Y eso es lo que no tenemos ahora mismo, yo creo, en, en los sistemas de democracia, pensamos, yo de los Estados Unidos, de, ok, tenemos diversidad porque votamos, pero ya. Y eso, ni voy a, no me voy a entrar en eso, pero eso es ya muy complejo, de quién puede votar, quién tiene acceso, eh, pues tanto como, como la tierra necesita diversidad para sostenerse, para que nosotros podamos estar aquí, necesitamos esa diversidad mental para solucionar eh, ideas y soluciones para el futuro.